Les voy a mostrar más o menos cómo funciona para que no se vayan a estrellar, para que cuando se monten a un Rolls Royce no la vayan a embarrar, les voy a dejar un Otro día más aquí, otro vlog. Tenemos la bendición, la fortuna eh, de poder habernos contactado con la gente de Miami Luxury Cars. Para los que no vieron ese video, les voy a dejar aquí el link para que lo vean. Mi amigo Ivan y, y para que vean cómo van a hacer para rentar estos carros. Y el día de hoy les voy a mostrar otro carro eh, aquí dentro de las instalaciones de Miami Luxury. El carro el día de hoy, ustedes ya vieron el título, así que vamos a mostrarles de qué se trata. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Miren, el lujo, la perla del lujo. Por dicho, cuando uno dice Rolls Royce, ¿qué se les viene en la mente? Dinero, lujo, comodidad, confort. Este definitivamente es el top, el top de línea de los carros No a todos les gusta mucho este carro Pero les digo una cosa Yo he estado en uno de estos Ya lo he manejado, me he montado en uno de estos Y es de los carros que tienen mejor confort Literal es como ir en un, en un sofá pero móvil No se siente nada, es súper fácil de manejar Es súper cómodo Y bueno, ya escucharon el video Entonces estoy aquí con mi amigo David ¿Qué más David? Hey, what's up guys Parce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 les voy a dejar unos datos aquí, vamos a ver, es más o menos un carro de unos que ronda alrededor de los 300 mil y en el mercado actual puede estar un poquito más alto, está a base 300 mil, 350 mil dólares más, más o menos tiene 624 caballos de fuerza y lo pueden encontrar en bastantes colores, este color es súper bonito, azul rey nosotros lo conocemos con azul rey y un gris, gris plata es 6,6 litros y un motor V12 con bastante potencia, bastante fuerza y obviamente tiene 8 velocidades. Bueno, esta es la llave del Rolls Royce, me parece que es una llave, ya les voy a decir que me parece como, como es esta llave, pero esta es la llave del Rolls Royce y vamos a ver qué tal se comporta el carro por dentro. Uno de los detalles más bonitos de este carro es, miren, todos esos acabados de lujo que tiene, toda la parte de cromo cuero, azul oscuro, azul rey por dentro bueno, este carro claramente lo han, lo han rentado bastante pero no importa, miren, sigue siendo un carro súper, súper lujoso sigue siendo con unos acabados divinos a diferencia de los otros, bueno, si han visto algunos de mis videos en estos días hablamos de la, de la uh, Lamborghini Urus y sus acabados, miren la diferencia de la parte de los botones como se ven todos todo de mucha mejor calidad aunque son plásticos en de mucha mejor calidad y pues claramente mucho mucho mejor no aquí pueden tenerlas aquí pueden setear la parte de sus asientos espacio para montar sus cositas y bueno la apertura en el sentido contrario de la puerta que es característico del Rolls Royce voy a tratar de dar en estos 10 minutos que me gustan que en mi video la mayor cantidad de tips miren primero vamos venga para cerrar la puerta está aquí, aquí, aquí, aquí. Hay dos botones, uno del lado allá y otro de este lado. Entonces tú lo único que tienes es que es hundirlo, hundirlo, ¿verdad? Y ella se va a cerrar, no mientras que esté ahí ahí. Pero si lo hundes una vez, se cierra un poquito. Si lo sigo hundiendo, se va a del todo. Pues el encendido de todos los carros es súper sencillo. Miren, aquí hay un botón y... Uh, Cuero, cuero, cuero aquí en todas partes y el centro es que es realmente súper lujoso, muchachos, no hay nada que decir. Vamos a prender el carro desde aquí. Miren los tacómetros como son, estos son no son digitales pero se ve como allá en la, una parte del fondo bueno, super bacanos maderita y todos los detalles maderita y todos los detalles en, así cromaditos bonitos ah, desde aquí desde, desde este control central puedes escoger todas las opciones para mover tu carro obviamente palanquita a lo tradicional para poder reversa neutro y drive ok esas son las, las funciones y aquí en el volante tienes pues para manejar tu control el tito airbag la parte de sonido listo esas son básicas cosas básicas entonces después de ver esas cosas básicas como esos botoncitos clave la parte de la puerta normalmente estos carros vienen aquí con la sombrilla este es un carro que lo rentan normalmente y vean extraído la sombrilla, pero es uno de los detalles que me parecen más bacanos de Rolls Royce de Rolls Royce, que viene con, obviamente con su sombrilla espaciecito buen espacio para guardar las cosas está chévere, interesante y obviamente el techo que es completamente escapotable, que ya lo vamos a ver para quitar la, el, el, el top, desde aquí miren baja los vidrios Él se empieza a organizar atrás y adiós top <risa> se organiza estás en el semáforo, quitas el top y ya está, perfecto bueno ya tienen descapotado su carro, van a empezar a montar a la gente tip importante ¡pum! aquí atrásito tiene una palanquita donde ustedes tiran el asiento hacia adelante y le hunden el botón para que él se vaya moviendo entonces para sentarse en la parte de atrás, vamos a ver qué tan cómodo es en la parte de atrás. Bueno, ya tenemos el capo afuera, traemos el asiento y lo podemos hacer hacia atrás. Y les digo algo. Es súper cómodo. Para mí, que soy una persona alta y, y que tengo las piernas larguchentas, es súper cómodo. miren. En la parte de atrás, y estos son los detalles, préstame la cámara de y les muestro. Ya estando aquí atrás, aquí, mira, tienes airecito acondicionado que no te va a llegar a los pies como otros, sino que no, te llega directamente a la cara, lo puedes cuadrar, si lo quieres caliente, lo quieres frío, ¿Ah? ¿qué tal? Y en la parte de atrás también tienes una buena cantidad de espacio, aquí puedes poner tu copita, tus cosas, Wow cigarrillo al que fuma no fumes por favor no fumes gracias. mira nada más con esto lo hundes y y él se cierra y si lo quieres hacia atrás ahí si sí lo tiras hacia atrás y hacia adelante lo hundes y se cierra lo hundes y se cierra pequeños detalles que sí importan quiero decirles que en la, en la parte de atrás de este carro más cómodo que adelante, en serio, para mí está más cómodo que adelante. Así ah, hablas de ¿No? español, no, pero no, así no me entiende. Él no le da la gana de hablar español en la parte de atrás. Está más cómodo, muchachos, y debe tener todo el sentido. No, bueno, lo, me encanta manejar. Creo que un carro se experimenta manejándolo, y eh, pero definitivamente es un carro para el confort. para que le manejen a uno. O no sé ustedes qué piensan. Cosas bonitas y estas. Dios mío, miren. Hey. I'm David. frecuente si el Rolls Royce tiene suficiente espacio en la cajuela ¿Hacemos la prueba de la cajuela? <ríe> Botoncito acá abajo muchachos Ahí está, no vayan a hacer lo que no es Lo hunden y él solito ¡Brow! Miren la cajuela Todo con un interior azul oscuro como una alfombrita súper bacana y aquí tienen todo el espacio pues para revisar la parte del techo y pum tiene sus herramientas y otros compartimientos aquí a los lados de verdad yo no creo que yo quepa ahí cromo ni siquiera lo voy a intentar no lo voy a intentar Años. ni siquiera que poder mirar Me emocioné con el carro, me emocioné con las tomas y se me olvidó hacer la despedida del video. Muchachos, espero que les haya gustado. Les pido excusas porque nos salimos de Miami Luxury estamos al lado de la avenida de la I-95. Y bueno, lo más importante es que a ustedes les guste. Díganme en sus comentarios si, qué quisieran saber de los carros. ¿Les parece que deberíamos dar más información técnica? darnos un vueltón como decimos nosotros? ¿O qué dice David? David. Despida la gente. Peace out people. Nos vemos.